Así que ONG de las Rosas respaldó hoy la decisión de la Junta Central Electoral de parar todas las actividades proselitistas en territorio nacional, acción que fue cuestionada por el expresidente Leonel Fernández. Mira, eso es la, la desesperación y el individualismo eh, de las personas. Porque en este país un hombre... Que dice tener un liderazgo, como es el presidente eh, Fernández, debiera estar involucrado en impulsar la ley de partido político, que es algo que fortalece la democracia y es algo que está pidiendo a grito y que necesita el país y el sistema también lo necesita. Y debiera estar preocupado en los problemas eh, de desequilibrio que hay aquí, el problema de la, de la inseguridad ciudadana. En todos esos problemas eh, Incluyendo los, los problemas Impulsar para que la justicia eh, Llegue eh, a, a los casos finales De los escándalos como el de Odebrecht Y otros más que hay Entonces es una situación De, de lógica eh, Se amparan De que la ley No cubre eso Y es una cuestión De, de, de lógica y de comportamiento también ciudadanos aquí en San Francisco de Macorís opinaron sobre este tema. Tienen dos o tres años en eso y todo el tiempo están en lo mismo, imagínense, ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar la decisión de ellos. Ahí la decisión quien la da de la Junta. Ya la dio. Ya la dio. Si la de Junta dio la decisión, entonces ahí tendrán que arreglarse con lo que van para voto para la presidencia. Creo que no, que ya eso ya pasó para acá. Ya. No van a resolver nada ya. Imagina, no, te imaginas. Eh? Que esos partidos políticos nunca, nadie lo ha podido controlar. Nunca, nunca. Ellos siempre han hecho. lo que Le da la gana. Los políticos. Bueno, los políticos tienen que, hacer, tienen que hacer su campaña, pues no la hacen ya están presos. NTN. Su noticiero regional, Robinson Blanco.